Buenas tardes, amigos, amigas, como siempre dice, este dice, va a decir siempre lo mismo, buenas tardes amigos, y amigos de la hora de Durlingham. buenas tardes amigos también, bueno, pero son buenas tardes para nosotros y ustedes son nuestras amigas y nuestros amigos que miran esto permanentemente, eh, que se llama filosofía en construcción, yo voy diciendo por una cuestión del, del orgullo que uno siente de la cantidad de trabajo que es, la Esta es la segunda temporada y la entrega número 14. catorce, el tiempo pasa. ¿De qué vamos a hablar? Mire, él ahora le va a decir, pero yo le voy a decir una cosa, si yo fuera uno de esos personajes sobre los cuales él va a hablar, usted agarra y me dice, che Marcelo, tenemos que convencer a la gente de que el cielo es verde. Yo te digo, ¿cuánto hay? ¿Tanto? Listo, me pongo. El cielo que ustedes ven es netamente verde y yo se los puedo garantizar porque en tal situación, igual que los perros van a ser todos azules. ¿Algo por eso? ¿Ando por ahí o más o menos? ¿O no es tanto? ¿O es una cosa como diciendo lo estás tergiversando? Ah, mirá vos, ¿eh? ya empezamos con el dedo en la llaga. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto cobras para decir que el cielo es verde? Eh, depende. ¿De ¿Cuál eh, es tu presión? Depende del gasto inmediato que tenga que hacer. Si voy al supermercado y voy a necesitar unas tres lucas, más o menos. Vamos a lo nuestro, ¿no? Bueno, está muy bien lo, lo que dijiste, ¿eh? pero um, vamos a hablar para amigos y amigas de Laura Burlingame. Eh, vamos a hablar un poquito de los sofistas ¿no? Porque el público Yo escuché que el público lo, lo pidió Entonces los trajimos A los sofistas eh, Pero vamos a, vamos a ponerle Picante porque Vos les Estás haciendo mala fama a los sofistas ¿no? y, y por ahí lo, lo interesante sería defender a los sofistas ¿no? Porque han crecido Con mucha mala fama la historia de, de la filosofía los ha puesto en un lugar, eh, los ha eh, enemistado con, con la pobre verdad, no los ha puesto en el lugar de la mentira, en el lugar de, de, de, de la trampa. ¿no? Pero me parece que también tienen mucho de, de, que nos pueden enseñar ¿no? los sofistas. Así que hoy, yo creo que hoy podemos elogiarlos un poquito, no, no sé si... Un poquito que sea, déjame, déjamelo. Mirá, si estuviéramos en la cancha, tío loco, los sofistas son cualquiera. Son cualquiera, no me vengas con eso. <risa> <risa> bueno, vamos a, a vamos a contar un poquito, ¿no? Pero bueno, yo creo que la, si ven la palabra sofista, uno la ha escuchado mucho. ¿Quiénes son los sofistas, no? Básicamente, digo, los sofistas en la en Antigua Grecia, estamos hablando de la Antigua Grecia, no, eran los que eran vistos como los sabios de su época. no. Sofistas viene de sofos, justamente, que es eh, sabio. ¿no? Y en la historia de la filosofía, los sofistas han sido los enemigos de los filósofos. ¿no? Por una cuestión que ya hay como una, una lucha desde el lenguaje mismo, ¿no? desde la definición misma. Por si los sofistas son los sabios, los amantes de la sabiduría, que son los filósofos, van a decir, no, hay que amar la sabiduría pero no creerse sabio, ¿no? Y eso es una idea que, bueno, nos ha, nos ha legado Sócrates en realidad en toda esta cuestión de su debate con los sofistas, porque sabemos que los sofistas eran, de alguna manera, los enemigos de Sócrates, los enemigos de Platón, mismo los, los enemigos de, de Aristóteles, ¿no? Y para la historia de la filosofía, los sofistas han sido considerados eh, así como decías vos, ¿no? Como mentirosos, como chantas, como interesados, ¿no? Como aquellos que eh, les importaba más, si querés, el, el poder, el dinero, lo material, lo económico, o como o, o lo, o el, ¿no? lo que sea, más allá de la verdad, que era la preocupación de la filosofía. Entonces... Ya los sofistas tienen como ese lugar y toda la, la tradición cultural los ha puesto en ese lugar, ¿no? Eh, que es un lugar negativo, claramente, eh, y por gran parte de la historia han sido vistos, retratados desde, desde ese lugar eh, de, de lo negativo, quizás hasta por ahí, los últimos siglos que se los ha, digamos, encumbrado un poco más, ¿no? Porque además hay algunos sofistas que incluso se los han considerado como filósofos, o, o por lo menos con ideas filosóficas fuertes, como eh, protágoras o Gorgias que han tenido otro estatus. ¿no? Pero había muchos problemas ahí entre los sofistas y, y, y Sócrates, Platón, ¿no? y, la, y la cuestión de los filósofos. En primer lugar había un, un, un debate económico, un problema económico, porque ¿qué sucedía? Los sofistas... Eran profesores, eran eh, educadores que venían de ciudades ¿no? aledañas a Atenas y justamente llegaban a Atenas, a la Atenas democrática, para enseñarle a los ciudadanos a debatir, a discutir. ¿no? Enseñaban el arte de la retórica, que es el arte de dar buenos discursos, básicamente. Y algo que le molestaba mucho a los filósofos era que los sofistas cobraban por eso. ¿no? O sea, ponían un precio a sus enseñanzas. Pero también de dónde viene esa, esa, esa, esa bronca. Bueno, en realidad tenía que ver con una cuestión de también de necesidad. Porque los sofistas básicamente cobraban, eran, o sea, eran profesionales de la enseñanza. Cosa que hoy nos parece algo lógico, pero que en esa época, ¿qué pasaba? Los filósofos llevaban otro tipo de vida y entonces esta cuestión de mezclar lo material con el conocimiento para los griegos estaba visto con bastante conflicto, ¿no? ¿Querías? Me abro el micrófono, yo le voy a poner picante. Ahora entiendo por qué él dice, no hablen de los sofistas, porque no eran tan malos. Los tipos dicen, cobraban por enseñar, son los profesores cobran por enseñar, entonces, los, él los lo defiende. ¡Claro! ¡Qué piola que son! Si tuvieran un filósofo, dice, pero ¿cómo vas a estar cobrando por enseñar filosofía? Te dije, te dije que te la voy a pudrir, te dije que te la voy a pudrir. Otro, otros filósofos en realidad vivían en situación que tenían tierras, tenían propiedades, vivían, en el de, por ejemplo, Platón, que venía de una familia aristocrática, claro. por supuesto que no, no necesitaba cobrar para vivir. Claro, podía vivir, vivo, claro. Era, un, era, un, era una rara avis, está, está bien, bien, no está bien, no está bien porque no podría hablar nada en ese caso. Estamos haciendo estamos juzgando a Platón como seis mil años después, qué cara dura. Eh, y a los sofistas también. Claro. Yo de lo que a mí me enseñaron es que vos tenés el, el ciclo de, de oro de Grecia durante la época de Pericles y los sofistas vienen, la pudren, los acusan a ellos de pudrir, de generar la división y el hundimiento hasta el día de hoy de Grecia. Mirá, casi nada me enseñaron a mí. Le tiraron con una roca por la cabeza. No, terrible, la, la historia ha sido eh, totalmente negativa Y me parece que lo, lo bueno de, de tomar distancia Es que eh, uno lo, lo, lo, puede, lo puede repensar ¿no? El, el gran problema que ha visto la, la filosofía Contra lo, los sofistas Era que en esta tarea ¿no? de enseñar retórica Entrenar políticos ¿no? eh, Lo que les preocupaba a gran parte de los sofistas Era enseñar el arte de ganar discusiones Y por lo tanto de ganar votos cosa que a los filósofos preocupados por la verdad no les cerraba porque lo que se juega ahí eh, básicamente es como el famoso debate, y digo famoso y eterno debate, mejor dicho, entre el poder y, y la verdad, eh, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí, por un lado, también podemos decirlo, eh, el, el lugar de, de las mayorías incluso la verdad, porque hay algo que, que, que era muy importante de los sofistas, que tenían un espíritu bastante o mucho más democrático que, que los filósofos. ¿no? Digo, los sofistas son, ojo, son hijos de alguna manera de la democracia. Digo, de esta posibilidad, ahí eh, te estoy levantando un poquito, eh, sube, sube el rating de los sofistas. Eh, te digo, son hijos de la democracia, de, de la posibilidad de, de debate, ¿no? de, de la posibilidad de, de abrir la palabra. Y eso antes eh, no, a ver, no, no, no existía. Si no hubiera habido un marco ¿no? donde justamente se fomentaba la participación y se fomentaba la, la palabra y, y el uso del lenguaje como medio de, de comunicación y de construcción de la política, eh, no, no, habría, no habría democracia. Y en ese punto es importante porque pensá que, por ejemplo, a Platón la democracia no le gustaba justamente porque lo consideraba el reinado de los sofistas y era una posición mucho más eh, autoritaria, mucho más aristocrática acerca del conocimiento y acerca de la de la polis ¿no? la, la imagen de los sofistas creo que eh, eh, eh, la palabra tiene esa doble digamos eh, esa doble función o por un lado obviamente lo negativo pero también se puede usar para lo positivo y se puede usar para lo positivo si hay posibilidad de, de usar, ¿no? si hay posibilidad justamente del de diálogo. Entonces los sofistas responden a, a un espíritu democrático. Otra cosa muy importante de, de los sofistas ¿no? eh, es que ellos eh, generan una distinción que hasta el día de hoy es eh, muy, muy relevante, ¿no? entre lo que se considera o lo que se suponía que se considera como la ley natural, ¿no? esta idea de que la naturaleza funcionaba de acuerdo a ciertas leyes y que la sociedad humana funcionaba de acuerdo a leyes establecidas por naturaleza y eh, nomos, que es la ley, eh, pero la ley convencional, ¿no? o sea, la, la posibilidad de los seres humanos de crear sus propias leyes justamente para gobernarse. Eso, tam eso también lo, lo, lo inserta el pensamiento sofista, ¿no? Antes se creía que el mundo era de una sola manera, había una legalidad eh, fundamentada en, en los dioses y en, y en las leyes divinas que hacía que la naturaleza y la sociedad humana funcionen de una sola manera y ese era el orden correcto y justo y el que se corría de ese lugar generaba un desequilibrio cósmico y por tanto aparecía el castigo y los sofistas son los que de pronto pum ponen ahí entre paréntesis y dicen ¡No, ojo! Una cosa es la ley del universo y otra cosa es la ley humana. Y la ley humana muchas veces puede, a ver, puede llevarnos hacia otro lugar. No, neces no somos seres que están 100% a la naturaleza o al orden del cosmos, ¿no? Somos seres que creamos nuestras propias leyes para gobernarnos. Entonces, ¿por qué no discutir y debatir esas leyes, no? Entonces Me los te digo, tienen, sí, Me tienen ese espíritu democrático. Perdón. Queda espíritu ¿Qué? democrático. A mí me encantó porque está dice el eh, señor eh, Mauricio Macri, sí, quien la policía federal nos la puerta de la casa. ¿Qué pasa? Eh, tenemos una orden de detención en su contra. dice cuál es el cargo: generar un desequilibrio cósmico. <risa> y y financiera. Para eso. Dice, pero ¿por qué? Dice, porque del otro, eh, usted siempre zafa, dice, pero de esta, de generar un desequilibrio cósmico, vamos a ver quién lo defiende y qué artilugio, dice, porque ha generado un desequilibrio cósmico. Este, Es que linda acusación, generar un desequilibrio cósmico. Quería decir eso yo nada más. Está muy bien, está muy bien. Me hiciste, me hiciste rir. Aparte porque vamos digo, a salir sí. en la televisión diciendo, lo acusaron a Macri de generar un desequilibrio cósmico. Claro, pero, pero fíjate, ¿no? Esto de... ¿qué, ¿Qué aportes? Estoy como, ¿entendés? Estoy diciendo esto. ¿Qué, ¿Qué aportes importantes para, para pensar que justamente cuando uno los pone en el lugar negativo... Parece que son la cuna del mal, ¿no? Como si las es como cuando se, bueno cuando se le usa un chivo expiatorio para echarle la culpa de, de no sé la decadencia social y se agarran con uno y no se ve digo todo el contexto es como que los sofistas también funcionaron como esa especie de chivo expiatorio de, de, para la, los filósofos sobre la sociedad griega entonces fue como la, la, fueron la cuna del mal y no obviamente que dentro del grupo sofista es algo muy amplio muy heterogéneo y tenés desde personas absolutamente cínicas, cultores de, de la ley del, del más fuerte y de la violencia, hasta otros pensadores que lo, lo hacían desde un lugar al revés, ¿no? como eh, intentando eh, construir, ¿no? desde un lugar de positivo, por, por decirlo así. Eh, si bien, obvio, eso después cada uno juzgará la historia, me parece que ha habido de, de todos los colores, sofistas de todos los colores, ¿no? Y algunos han, han tenido su lugar en la historia. Eh, probablemente los más importantes son los que te mencionaba, Protágoras y, y Gorgias, que justamente han sido muy también maltratados por la historia de la filosofía oficial, porque justamente Protágoras es el exponente de la, de la posición relativista, ¿no? de, de, del el famoso relativismo ético eh, y esa idea de el hombre es la medida de todas las cosas, que es como la, su frase de cabecera no y la que ha quedado en la historia, lo cual hasta el día de hoy se debate. Y Gorgias que también es un, es un exponente de lo que se llama el, el, el escepticismo, que es la... la um, a ver, el la teoría filosófica que sostiene que todo puede ponerse en duda, y del nihilismo, que es básicamente la concepción de, de aquellos que no creen en nada, ¿no? los que de alguna manera niegan la posibilidad de, de conocimiento. ¿no? Entonces, claro, para los filósofos preocupados por la verdad, que de pronto aparezcan esos sujetos a, a cuestionar ¿no? las posibilidades de conocimiento, la posibilidad de de saber, ¿no? La idea esta que tenían los griegos tan fuerte, ¿no? Del, del famoso orden cósmico, digo, de, de la física, la naturaleza, con sus leyes, con su legalidad indiscutible, que de pronto caiga uno a decir, no, mirá, podemos pensar esto de una manera completamente distinta, fue muy, muy chocante para la época. Entonces, ha quedado ahí en ese lugar de, de negación, ¿no? Un poco eso, ¿no? Se los ha negado. Del, del lugar de, de pensadores que, que yo creo que se merecen el otro día cuando hablaste de los cínicos este, te acordás que yo dije qué reventada que tendrá que haber sido una sociedad en cuanto a su nivel de corrupción <risa> para haber generado gente que decía yo no quiero saber más nada contigo me voy a vivir a la calle entonces como evidentemente ahí en, en Grecia te decían sí, hay una democracia ponele Solamente para los ciudadanos, porque tenían esclavos que no participaban de la democracia, y este, también el, el ocio griego, teniendo esclavos, cualquiera podía tener tiempo para hacer lo que quisiera. no Y así te ponías a mirar cómo se refleja el mar Egeo en el cielo y viceversa. Pero yo decía, de vuelta, ahí era un criadero de autócratas, era un criadero de nepotismo, de familias y hermanos de familia que son, que están en el poder inquistado. No sé si estoy hablando de Grecia o estoy hablando de hoy en día. Entonces, ¿cómo no van a salir personas y filósofos a decir, yo quiero poner todo eso en duda? ¿Entendés? Quiero relativizarlo todo porque acá hay una casta que me está dominando, que me está este, poniendo como en Estados Unidos la rodilla en el, en el cuello, entonces te va a salir todo ese tipo de gente que diciendo yo cómo, ¿cómo quiebro el poder de un autócrata? ¿Cómo quiebro el poder de una de una familia que es que, que practica el nepotismo, hasta en el padre, la hija, el hijo, el hermano, por todos lados, como un semillero. Eso quería hacer la pregunta. ¿Cómo destruís la autocracia y el nepotismo? Bueno, una, una, gran, una gran pregunta, una muy difícil pregunta, pero. Sí, sí, pero, Ojalá tengamos pero, acá la respuesta, pero queda abierta pues, para, para pensar. Pensaba claramente. que esa era la razón de la aparición de, la aparición de toda esa gente, ¿no? Mm, Porque todos claro, querían discutir, te dicen, no puedo hacer nada. Encima me decís que la naturaleza, yo no me puedo mover, tengo que obedecerte. es ¿eh? Complicado. Totalmente. Además, incluso, bueno... Muchos sofistas, Protágoras tuvo un problema también muy, muy parecido al de Sócrates Que sí, como a Sócrates se lo acusaba de negar a los dioses eh, Protágoras también, eh, él, él fue claro, explícito, diciendo que eh, no había manera de saber si, si los dioses existían, por ejemplo ¿no? eh, Porque era un tema muy, muy oscuro, muy complejo y la vida humana muy breve, ¿no? Y entonces era también muy escéptico con eso, lo que generó que lo expulsaran de Atenas, o sea, no, era, no, eran, no eran personajes que también vivían en una posición de acomodo, sino al revés, estaban como en, en, el, en el centro de, de los debates, ¿no? Obviamente no hablo por todos, pero estoy hablando de, de, de algunos que, como estos protagonistas que tenían este lugar de, de respeto, ¿no? Eh, y que forman parte de, de toda una corriente de pensamiento que, que se genera ahí, ¿no? Yo pensaba que algo, ¿no? que eh, vos decías, esta pregunta que, que, me, que me encantó, ¿no? Eh, yo pensaba en, en relación a este tema, cuando eh, decías, bueno, voy a, voy a defender acá a los sofistas, ¿no? voy a sacarlos de ese lugar pobrecito que, que los ha transformado la historia de la filosofía. ¿no? Y yo decía, lo, los sofistas tienen algo que es muy valioso, ¿no? eh, o bueno, cada uno lo juzgará, pero... Alguien como protagoras, de alguna manera, dice, bueno, somos relativistas, ¿no? Plantear relativismo, digo, mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad, las dos son igual de válidas, ¿no? Es un problema, pero él lo plantea, ¿no? Ahora, ¿qué, qué es peor? Digo, eh, ser un sofista y asumir, y asumir la, la postura sofista, y en todo caso, eh, llevar el, el, el debate en una cuestión de comunicación, y bueno, quién convence a quién, o... Ser sofista, digo, no asumirlo, sino que creer, hablar en nombre de la verdad, cuando en realidad estamos hablando en nombre de nuestra creencia e intentamos imponerla, ¿no? Porque muchos de los problemas también, digo, yo pensando en la historia de la humanidad, han venido, ¿no? De aquellos que se creen poseedores de una verdad absoluta, universal, y no hacen más que imponerla creyendo que están justamente defendiendo un orden que está establecido por... Naturaleza, racionalidad, eh, o lo que sea, pero que hablan en nombre de, de la verdad, con mayúscula, hablan en nombre de la verdad absoluta, y justamente no asumen su lugar de parcialidad. ¿no? Entonces, ¿ahí quién es el, el mayor sofista? Porque, por ejemplo, digo, el, el Aristófanes, el, el, el, el dramaturgo, el que escribía comedias, teatro. Eh, hace una obra de teatro que se llama Las nubes, donde justamente a Sócrates lo ridiculiza como el peor de los sofistas, porque Sócrates era el sofista que, además de ser sofista, creía ser el dueño de la verdad, ¿no? Y quería hablar en nombre de la verdad. Y un poco eso va hacia todos los demás, a los filósofos, ¿no? Bueno, eh, a ver, los sofistas por lo menos asumen que, bueno, si la verdad no existe, la cuestión se juega acá en el diálogo y en el debate, y en cambio, ustedes, señores filósofos, creen que, no solo que la verdad existe, que la tienen ustedes y que no se los puede cuestionar. Entonces, pero no lo asumen, eso es lo peor, ¿no? Entonces, eh, me parece que está bueno esto también de, de pensar, ¿no? Porque yo diría, hoy sabemos que vivimos rodeados de sofistas, pero ¿quién se asume como sofista hoy en día? ¿Quién se asume como sofista hoy en día? Porque a mí me parece que nadie, ¿no? Justamente todos... Eh, todos le echan la culpa a los sofistas, por decirlo así, pero nadie se asume como sofista, nadie se asume como, bueno, yo no soy el dueño de la verdad, yo no tengo la respuesta, ¿no? Mi posición es relativa. No, todos hablan en nombre de la verdad eh, y todos intentan justamente construir las cosas de acuerdo a su modelo de verdad y nadie se asume como sofista, ¿no? Eh, y me parece que ahí hay un, un, un gran problema, que está bueno pensar, por lo menos los, los sofistas hasta quizás eran más humildes en ese sentido, en términos de decir, bueno, eh, hasta más realistas, bueno, la, las cosas son así, no como decir, no te, no te voy a mentir, pienso en, eh, no sé, mi, mi, me imagino, mirá lo que te estoy diciendo, no que no, no me escucha un profesor porque me va, me va a retar por la descontextualización que voy a hacer, Pienso en el, en, en el en Maquiavelo, cuando, cuando escribe el príncipe, ¿no? Eh, Maquiavelo escribe el príncipe diciendo, bueno, todo muy lindo con la teoría política, con los conceptos, con la justicia, con esto, con lo otro, pero yo le voy a escribir al príncipe, me voy a decir cómo debe gobernar para mantenerse en el poder y que no lo maten, básicamente, ¿no? O sea, voy a ir a lo real, no me voy a quedar en, hablando de la verdad, sino de, de la vida práctica, ¿no? Cómo hacer para mantener el poder. Cosa que, obviamente, se lo ha criticado también la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, lo pone en un lugar de, de demonización absoluta. Pero, ¿qué es, lo que está ¿qué es lo que quiere decir él? Bueno, todos hablan en, en nombre de la verdad porque y, y, y en nombre de eso tapan todo lo demás. Bueno, yo pongo justamente sobre la mesa la, la realidad de las cosas, lo que no se quiere mostrar. Y me parece que los sofistas son un poco eso, ¿no? Es decir, los sofistas que enseñaban a ganar discusiones, bueno en rigor de verdad nuestra realidad por más que nos pese no sale de esos términos, pero ellos lo asumían no entonces ahí me parece que hay algo que, que es interesante por lo menos que a mí me deja pensando como diciendo, bueno, él eh, estamos diciendo lo que pasa ni siquiera digo como que lo están diciendo como bueno o bueno, malo le están diciendo lo que pasa y que nos tenemos que hacer cargo de eso acá ninguno tiene la, la, la verdad absoluta, todos manejamos con criterios de poder, por, con intereses, con, eh, buscando el vil metal, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos lo hacen pero se ponen en un lugar de, de pureza, de honestidad intelectual, de honestidad política, ¿no? De inocencia, y no se hacen cargo de eso. Entonces, me, me quedé pensando en eso porque me pareció algo interesante, ¿no? Porque si uno piensa en las construcciones políticas de, de hoy en día, siempre la, la verdad está en un lado y, y la mentira está del otro, y, y nadie se hace cargo de sus propias parcialidades, de sus propios intereses mezquinos. Sí, Entonces, parece que... Nadie se asume como no, sofista. Nadie en, ningún momento, en ningún momento, ni un poquito, eh, ni un poquito. No te estoy diciendo que digan, bueno, yo estafé al Estado argentino con... No, no te no digo que vas tampoco a decir eso porque es un suicidio político, pero ¿por qué nadie se asume como sofista? ¿No? Eso es un riesgo. Creo que eh, porque es una lectura también, obviamente, muy, muy contemporánea, pero que esta cuestión de ponernos en el lugar de, de, de la verdad int intachable, lo único que tiene por detrás es eh, nada, relaciones de poder que uno no asume, y eso es una crítica que hacen muchos pensadores contemporáneos, y que justamente retoman a los sofistas. Digo, Alguien como Nietzsche, al final del siglo XIX, retoma, retoma a los sofistas. Un, alguien como Foucault, alguien como Derrida, ¿no? todos estos pensadores que quieren como de construir las verdades establecidas y de construir los conceptos que nos han en, en vendido como la realización de la política, de la ética y de la sociedad humana, lo que encubren son, bueno, estas cuestiones de poder que ya los sofistas eh, estaban metidos en esa, no y que, pero que quizás hasta se hacían cargo más honestamente, por lo menos estos pensadores que te nombro, no no todos, pero no sé me parece algo interesante para para pensar nadie se va a asumir nunca como sofista no ni, ni siquiera nosotros en, en nos asumimos como sofistas jamás no jamás y yo pensaba es parte hay que reconocer basado en lo que en lo que vos estás este, diciendo hay que reconocer que es parte de la condición humana es decir yo creo que todos en algún momento hemos pisado el territorio de los sofistas en el sentido de, ya sea que relativices las cosas, ya sea que no creas, ya sea que de repente vos quieras vehementemente convencer a alguien y sin darte cuenta o dándote cuenta intentes manipular y tengas y generes nada más que la sensación de que tenés razón pero no tenés datos firmes. Eh, un territorio donde la, donde, el, las, donde los sofistas, digamos, donde la actitud sofista negativa, vamos a poner sofistas positivos y sofistas negativos, ¿no? Se me ocurre. Uh -huh. La actitud sofista negativa que todos... Que hay, es la historia. Entonces, en la historia, cuando aparece un papel firmado, se cae todo un relato de lo que sea, ¿Dónde vivió tal tipo? No, porque tal tipo fue tal cosa. No, porque, qué sé yo, eh, el caso más reciente, el de Lula. Lo habían acusado de comprar un departamento y lo metieron en cana y le dieron vuelta hasta que hace un año apareció el verdadero dueño del departamento... Hablarle al juzgado y le dijo, che, yo me llamo Pirulito, soy el dueño del departamento y le quiero pedir permiso al tribunal para venderlo. O sea, cuando eh, entonces eh, muchos sofistas negativos trabajan hoy en día en todos los países del mundo siendo asesores de políticos, eh, Totalmente. armando sí, sociólogos. Eh, sobre todo sociólogos, muchos sociólogos, muchísimos sociólogos, todos los sociólogos, diría yo, porque sí, sí, trabajan en el las... marketing político, es, eh, es básicamente el mirá, marketing político. Por cuestiones personales, Pero... cuando arman una encuesta, sí. la encuesta nunca es inocente, porque la pregunta mm. va a direccionada hacia el cliente que la pide. sabéis quién arma el campo de una, de una encuesta? Un sociólogo. Y cuando se olvida de poner una pregunta se olvida a propósito. Y después que arman las preguntas y vos contestaste, ellos lo quieren y lo transforman a lo que se les dé la gana en un número. Y después te dicen, esto es así, esto es así, esto es así. Vos decís, qué raro que las encuestas, que son una de las bases sobre la, de manipulación masiva para decir, este tipo, mira que simpático, que es, mira que bueno, que es sus ideas y tal cosa. Inclusive una persona este, medianamente decente puede pisar ese palito. Todos hemos pisado ese palito. Lo que está bueno es, es que lo que vos estás es que, ¿quién no lo, ¿Cómo no pisarlo? ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo no pisarlo si vivimos también justamente en un contexto donde no nos llegan miles y miles de informaciones por todos lados, todas todas cortadas con cierta tijera, todas desde determinados lugares de interés, y entonces, obvio, dentro de la, de la marea de información, o no, alguna, o pisa el palito, o no le da la cabeza para, para cuestionar cierta cosa o para poner cierto límite, y entonces uno cae en eso, ¿no? Eh, es como medio inevitable, digo, uno vive, vivimos ahí también en, en, ese, en ese reino de, de sofistería, ¿no? Pero justamente, en, en la, gran, la gran trampa de, de, del sofista es justamente no asumirse como tal, y me parece eso interesante eh, contraponerlo con este grupo de sofistas que se asumía como tal justamente entonces estaba diciendo, bueno, nosotros pensamos de esta manera, es nuestra concepción del mundo, bueno, y se la discutimos a quien sea, pero me parece que ahí va eso que me parece que hay cierto grado de honestidad e intelectual que tienen ellos que, y que particularmente no se la han dejado pasar en cambio tantos otros sofistas que han jugado por otros lados, y han soportado mejor ¿no? la, las críticas. Y qué, interesante eso. Sí. ¿Y qué pregunta le harías a la gente, igual te adelanto que este, este tema hay que seguirlo, porque cuando vos hablaste de personas como Derrida, que vuelve a tomar a los sofistas, a mí se me ocurría que de repente habría que decir, hablamos de los sofistas desde la visión de eh, filósofos más contemporáneos, porque eso está muy interesante. Lo que vos aportaste, porque rompe con lo que yo, por ejemplo, fui enseñado. Es que, pero no solo eso, digo, es, entonces hay que es, escarbar, eh, hay que escarbar ahí. A ver, mirá, mirá lo, lo que, lo que, la, la bomba, la pues una bomba, pero eh, digo, la manera en que nos han enseñado filosofía por supuesto que es un recorte total y absoluto desde un, un punto de vista y desde una mirada de la filosofía, ¿no? O sea, el, el modo en que se enseña la filosofía es totalmente eh, elegido e interesado como todo programa educativo y como todo no como todo lo que nos rodea, ¿no? Y me parece que justamente a, ahí vamos a la cuestión, ¿no? Eh, los sofistas parece que asumían justamente el, el carácter construido si querés, de, de la verdad. En esta crítica que tan común se hace a los sofistas, quienes critican a los sofistas no asumen ese carácter construido y se creen poseedores de una verdad que probablemente no tengan, pero que al mismo tiempo nos venden como verdadera. Entonces yo creo que la imagen de los sofistas, levantar la imagen de los sofistas, es justamente bueno empezar a, a preguntarnos justamente eh, como que hay detrás de aquellos que supuestamente tienen la verdad que aquellos que supuestamente hablan en nombre digo, de, de lo correcto, de lo verdadero de lo cierto, de lo justo ¿no? que se corren de ese lugar no se consideran sofistas sino que consideran que encarnan justamente ¿no? la, la posta de las cosas la verdad de la milanesa y también pensarlos como, como sofistas ¿no? eh, porque me parece que va por ahí hay que sospechar de todo por supuesto hay que entender que todo en algún punto hay algo de construcción en todo eh, y que me parece que hay que agudizar el pensamiento y la mirada crítica justamente para no caer en el engaño ¿no? eh, de los que ya hablaban estos, estos filósofos básicamente ¿no? empezar a sospechar de los que no se hablan en nombre de la verdad eh, porque detrás de, del que habla en nombre de la verdad también hay una cuestión de poder y los sofistas eso lo vieron, ¿no? Entonces me parece que está bueno eh, encararla por ahí, me parece. entonces Y creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién, quién habla en nombre de la verdad? ¿Qué hay detrás de, de la verdad, de ese que habla, no? Yo te yo me voy despidiendo y le digo a, a todos y a todas y a todes, ¿no? ¿Te habían dicho así? Este, los que las personas que nos miran a nosotros. ¿Por qué nos preocupa tanto esto? Porque pienso yo y les hago una pregunta. ¿Será cierto que cuando te manipulan, en definitiva, tu calidad de vida desciende? ¿Será cierto? Porque esa es la preocupación de fondo, que esas ideas que no son ciertas, eh, ¿A vos te convencen y entonces sería cierto que vas a vivir peor? Entonces, ¿deberías prestarle atención a las ideas que te llegan para evitar vivir peor? Esa es mi pregunta. Es una gran pregunta para dejarnos pensando hasta la semana que viene, ¿no? Despedite vos de la gente y cerramos. Despedite vos, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos, todas, todos que nos siguen. En eh, esta, ¿cuánto? Em emisión eh, decimocuarta, programa 14, de Filosofía en Construcción, segunda temporada, cada semanita trayendo un lindo debate filosófico para hacernos pensar y para hacernos reflexionar críticamente ¿no? en este complejo mundo en el que vivimos, que creo que si algo le hace falta es... Empezar a pensar la, las cuestiones no de coyuntura, sino las cuestiones estructurales profundas que atraviesan al ser humano y que nos hacen repensar justamente los fundamentos de esta existencia que llevamos. ¿no? Así que hagamos la apuesta por el pensamiento otra vez. Hasta la próxima.